Bueno, saludos. En esta hora vamos a resolver el problema que tiene un usuario llamado Francisco Javier que no puede agregar extensiones en, en el buscador en Google. Para agregar extensiones nos vamos aquí, aquí donde están los tres punticos, damos clic aquí en más herramientas luego en extensiones y aquí podremos agregar las extensiones eh, de este mismo modo aquí la activamos y la desactivamos aquí está activa esta la tengo desactivada las que están activadas son estas internet doblance si no lo tienes si lo tienes así no te va a funcionar tienes que tenerlo aquí activado si no te deja agregar las extensiones vamos a hacer lo siguiente en la descripción del vídeo los voy a dejar este programita que he creado ahora para tratar de ayudarle a francisco javier ejecutan el programa aquí tienen mi canal en youtube, mi facebook y luego eh, le dan en next vamos a darle clic en start van a, a limpiar, van a darle control e y luego eliminar todas estas carpetas siempre les va a quedar alguna o a veces les va a quedar así cerramos aquí aquí si quieren limpian pero no lo voy a hacer, voy a cerrarlo aquí también dan control e clic derecho, eliminar vamos a darle control e clic derecho, eliminar palomeamos aquí, luego clic en continuar esto les va a liberar espacio en su equipo las que no se dejen eliminar las dejan una vez hecho ello vamos a vaciar la papelera de reciclaje miren todo lo que libera ya quedó el disco más basura bueno una vez hecho ellos podemos cerrar aquí o si quieren regresan acá pero vamos a cerrar ahora nos vamos a, damos clic derecho aquí en Inicio, Ejecutar o simplemente abren Ejecutar y escriben Regedit luego damos clic en Sí y aquí vamos a darle clic aquí luego extendemos aquí, Software y vamos a buscar Google Chrome, aquí damos clic derecho, Eliminar una vez hecho ello aquí nos vamos aquí a la última y buscamos que haya una carpeta también de google chrome pero si no hay, ahí por lo visto no hay eh, entonces cerramos aquí nos vamos a la segunda, a la tercera solo en estas dos vamos aquí luego en software y buscamos google chrome, damos clic derecho, eliminar, yo no lo elimino porque el mío está bien una vez hecho ello vamos a cerrar eh, Vamos a darle clic derecho aquí en equipo, propiedades administrativas. Aquí vamos a escribir administración. y Una vez nos salga esto, vamos a darle clic aquí en herramientas administrativas y vamos a buscar eh, de estas eh, programador de tarea. No, no, no, no, no si sí, programador de tarea. Ya podemos cerrar aquí. Vamos a ampliar. No me he equivocado, no es en programador de tarea. Herramienta. Es monitor. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? es aquí en eh, visor de eventos damos clic ahí en visor de eventos me estaba equivocando eh, olvidando eh. luego damos clic aquí en registro de windows aplicaciones, damos clic derecho vaciar registro vamos clic en borrar luego aquí en seguridad vamos a darle clic en vaciar registro borrar instalación eh, vaciar registro y borrar sistema vaciar registro y borrar cerramos una vez hecho ello nos vamos a panel de control desinstalar un programa vamos a darle clic derecho Desinstalar Google. Una vez desinstalemos el programa, si tienen Morzilla o Explore, nos vamos acá. No, no, no, no, no perdón. Reiniciamos el equipo. Reiniciamos el equipo. Una vez que lo reinicien, se me vienen aquí a Explore debido a que ya no tienen eh, Google. Escriben aquí Google Chrome. Y una vez aquí vamos a escribir descargar Google Chrome. Mira aquí nos va a salir. Vamos a clic aquí, descargar. y luego aquí, clic aquí en descargar y vuelvo luego luego perdón luego aceptar e instalar yo no lo hago porque ya lo tengo y una vez lo vuelvan a instalar que le den clic en nes nes nes y van haciendo lo correcto eh, vuelven a reiniciar el equipo y ahora sí cuando lo prendan lo enciendan les va a dejar eh, agregar cualquier extensión debido a que esa no las agrega por el problema que tiene incompatibilidad o residuos que están haciendo ponderación o están chocando con el programa que ustedes quieren agregar bueno eso ha sido todo por hoy espero que les funcione y que la pase